Ya no me la marca, ya sé, no que me que my girl. ya no me hable no sé, ya yo sé, ya no, me hable no más que yo sé, no que quieres, ya no, me hable no más que yo sé, ya no sé, ya ya sé, que no ya no ya no ya no sé, Buenas o sea, cosas, si no tienes que mentir. Anda con sus amigas diciendo que nada quiere. Juro por su vida que se cansa de los nene. Pero cuando me ve, se que me, me prefiere. Baby, tú vienes cuando tú quieres. Yo ni te llamo, pero amo que llegue. Baby, tú vienes cuando tú quieres. Yo ni te llamo, pero amo que llegue. Y no son como yo. Reading, si yo. Andan por ahí, yo los vi con mi flow. Tú sabes ser si mejor, dilato todo que no. Tú sabes ti pa' ti, pa' mí, que yeah, you no. Know. Sé que tú te miran con cara rara Porque solo envía de las demás Porque solo envía de las demás Porque solo envía Y yo sé Que tú quieres bailar Que no quieres más nada Solo quieres beber Y dejar de estar mal no quieres llorar yo no quieres matar, yo eh, Solo quieres bailar Ya no quieres más nada Solo quieres beber Yeah ya no me hable en el market, yo sé. Que eso no lo lo que quieres, my girl. Ya no me hable en el market, yo sé. Mm -hmm. Ya no me en el market, yo sé. Que eso no es lo que quieres, my girl. Ya no me hable en el market, yo sé. Ya no me hable en el market, eso no es lo que quiero sé cuando me mítico eso es la verdad ah, he pensado en mi cabeza de nuevo y sé que vos también no es que no digas a mami lo que hable no me importa porque la vida me importa así que no soporta que te inventan o no te fallen sabes siempre estoy atento al detalle a mí no me confundo los flyers yeah no me hables que eso no es lo que quiero a mí te digo es la verdad. Ah, he pensado en bo a mi cabeza de nuevo y sé que vos también no, es que no digas nada. Mami lo que hables no me importa porque la vida me corta así que no soporta que te mentan no te fallen Sabes siempre estoy atento al detalle. A mí no y me que no que tú quieres bailar, que no quieres más nada, solo quieres beber dejar de estar yo no quiero ayudar, yo no quiero matar, yo hey, no quiero bailar, yo no quiero manar, yo no quiero beber. Yeah, oh, yo, hey, yo no me hablen de más que yo sé, que eso no es lo que quieres, my girl. Yo no me hablen de más que yo sé, mm, yo no me hablen de más que yo sé, que eso no es lo que quieres, my girl. Yo no me habla de más que yo sé.